Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Toda la política que hemos utilizado de lo que es transparencia, una ayuda con transparencia, de con una transferencia en bonos, el último bono que tenemos, que fue el último que se definió dentro de lo que era la política de distribución de bonos, fue el pago del bono universal. Pero queremos dejar primero sentado el tema de cuánto es el cuánto es lo que hasta el momento esta política de los beneficios ha dado a las familias y a los hogares. El total de beneficios de los bonos desde el 3 de abril hasta el 4 de mayo, que es el día de ayer, tenemos nosotros eh, aproximadamente 689.936 mil que se han pagado por el tema de la canasta familiar a personas de la tercera edad que no perciben ninguna jubilación. 1.723.379 pagos por concepto de bono familia a nivel secundaria y segundo a sexto de primaria también, que involucra a varias familias que corresponden al sector estudiantil. Hemos acompañado y pagado en este momento a todos los niveles, sin ninguna distinción, inclusive la parte de colegios privados. Y la renta dignidad, 1.095.081 pagos estamos en un total de 3.616.369 pagos en un lapso de aproximadamente un mes. Eso nos da una, un promedio de aproximadamente 250.000 pagos diarios. Esto hay que agradecer a este modelo de transparencia de pagos mediante la banca, con recursos que salen directamente del Tesoro General de la Nación y van directamente al beneficiario final sin ninguna intermediación y esto hace que tengamos esta cantidad de beneficiarios que es aproximadamente un 36, 37% y esperamos que hasta la próxima semana eh, estaremos o tal vez este miércoles o jueves estaremos alcanzando el 50% de pago de bonos directamente al beneficiario, con lo cual estaríamos pasando aproximadamente a unos 4.400.000 personas. Ahora, con este bono, el bono que se refiere al bono universal, es el bono que complementa a todos los beneficiarios que se han dado en, los distintos, en todo este mes. Al iniciarse, los requisitos son boliviano de nacimiento, se puede utilizar la cédula de identidad original, el pasaporte, la libreta de servicio militar o la licencia de conducir. Si alguien ha perdido su cédula de identidad, lógicamente puede, con cualquiera de estos otros tres documentos, cobrar lo que corresponde al bono universal y eso se verificará directamente con el, el momento del cobro, con la base de datos del CEGIP. Por lo tanto, vamos a tener un reconocimiento de inmediato. Nadie va a poder, y vamos a poder encontrar si hay carnes duplicados, si hay dobles cobranzas, lógicamente no lo van a poder hacer. Siguiente. Bueno, la programación de pago, a veces la tecnología es, es más complicada, para no tener y cuidando siempre el tema de la salud de las personas mayores y básicamente no tener aglomeraciones en los bancos, porque hoy hemos empezado, de acuerdo a la programación que viene de muchos años, los sueldos y salarios que se pagan también en el sector público. Así que desde mañana martes se va a comenzar a pagar a los beneficiarios entre 50 a 60 años. Eso va a ser toda la primera semana. Posteriormente, la segunda semana, desde el martes 12 de mayo, los beneficiarios entre 40 a 49 años. Adicionalmente, si alguno de 50 y 60 años no pudo cobrar en la semana pasada, puede cobrar también con el segundo grupo y tenemos 90 días que se puede cobrar también este bono y desde el martes 19 de mayo tenemos los beneficiarios de 30 a 39 años y de la misma manera si cualquiera de los otros dos grupos no pudo cobrar igual se va a poder apersonar en cualquiera de los bancos. En la cuarta semana vamos con las personas beneficiarias de 20 a 29 años y de la misma manera se procede que con los otros grupos. Y en la quinta semana entramos ya eh, a partir del martes 2 de junio a las personas de 18 a 19 años, con lo cual ya tendríamos nosotros básicamente lo que se refiere al universo del de bono universal, pero tienen 90 días les pedimos, por favor, no hay que aglomerarse, hay que respetar el, el distanciamiento social que nos permita mantener lo que tenemos ahora, el tema de contagios bajos. Pero, como es un bono universal que viene eh, incorporando al, a toda la población boliviana que no tiene ningún beneficio ni de sueldo, ni de salario, ni de ningún tipo, se habilitará una página web, para consultar si una persona es beneficiaria del bono universal. Sí, aquí es sobre la página Bolivia Segura. Ahí la pueden ver, boliviasegura.gov.bo. En la misma, la persona no habilitada que tenga algún problema, ahí se va a verificar si está habilitada. Si no ha cobrado ninguno de los otros bonos y no está en ninguna base de datos, va a poderlo cobrar pero si esta persona no está habilitada, también en la, en la misma página puede presentar un reclamo documentado. Entonces, ahí lo que hace es decir, yo no tengo en este momento trabajo y tampoco estoy en la base de datos, por lo tanto, eh, va mi reclamo. Inmediatamente, eh, ahí se va a ver, si sí, se compatibiliza con todas las otras bases de datos, para poderlo habilitar en el sistema. Lo que sí es que se verificará la identidad de todos los beneficiarios a través del control del CEGIP y esto nos va a ayudar bastante para que podamos nosotros de una o de otra manera evitar ese doble pago que se, te, que se podría dar en caso de no tener este sistema integrado en la cual tenemos el bono canasta, el bono familia y lógicamente también ahora el bono universal. ¿Qué personas no pueden cobrar el bono universal? Primero, las personas que cobraron el bono familia definitivamente no lo pueden, no lo pueden cobrar. Los beneficiarios de la canasta familiar también que, compraron, que cobraron tampoco. Los servidores públicos de todos los niveles de gobierno. Los trabajadores del sector público y privado verificados a partir de los aportes de febrero 2020 de las administradoras de fondos de pensiones y aportes del 2% patronal y privado para la vivienda. Tampoco pueden cobrar. Y los que reciben pensiones o rentas, ya sea de jubilación, invalidez, viudez, beneméritos o personalidades notables. Aquí lo que básicamente estamos estableciendo es que hay una programación y también estamos poniendo los condicionamientos de aquellos que no, se puede, que no pueden cobrar el bono universal, con lo cual estaríamos llegando posiblemente hasta mediados de junio con el pago de todos los votos. Gracias, ministro. Vamos a hacer las preguntas, por favor, Bolivia TV. Buenas tardes, Ciudadanía, ministro, eh, la vigencia del pago de bonos, ¿cuánto tiempo tienen a partir de la fecha que sería el día de mañana los Todos los bonos que empezamos el 3, de, el 3 de abril tienen una vigencia de 90 días desde la fecha de inicio. Por eso la canasta tiene 90 días desde el 3 de abril y conforme hemos ido empezando los otros bonos hay una validez de 90 días. Por eso la recomendación de no aglomerarse, evitar, este, este, eh, apoyar el distanciamiento social, porque el tema de la cuarentena estamos viendo que está dando resultado, hay casos, estamos viendo casos, pero es lo que se está viendo también a nivel mundial. La, eh, la preocupación de la presidenta es que primero tengamos con qué atender a los bolivianos están los recursos destinados para la salud y, lógicamente, también esta ayuda y apoyo a las familias y a las empresas y a los hogares son los que complementan esta lucha contra el coronavirus que ha afectado a todo el mundo. RTP. Ministro, por favor, muy buenas tardes, Ramiro, de RTP. Dos consultas, ministro. La primera en sentido del pago de los bonos, tomando en cuenta que son tres meses los que se tiene para poder cobrar, no, se, no existe preocupación en torno a que pueda haber aglomeraciones a partir de la siguiente semana, dependiendo en qué nivel de riesgo se pueda encontrar cada departamento y municipio, según las disposiciones últimas del gobierno. Y, y segundo, el tema de la ASFI, eh, por favor, ministro, que estaría el desconocimiento de la disposición del gobierno en torno al pago de créditos, que en algunas entidades ya están señalando se tiene que hacer desde el mes de junio y no seis meses después de que se levante la cuarentena a nivel nacional. Esas dos consultas, ministro. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que decir con respecto a ASFI, de que se determinó, de que el, la ley determina un, hasta seis meses y mediante decreto lo que hemos encontrado es que tenemos nosotros tres meses y eso es lo que se está cumpliendo. Todo lo que está normado no tiene ningún problema. La primera pregunta… Era sobre el tema de la aglomeración, tomando en los niveles de riesgo? A ver, el decreto, el nuevo decreto establece que de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud vamos a tener nosotros distintos niveles en distintos departamentos. Por eso es que esta distribución que tenemos de recursos también van a ser estos cuatro días los complicados. Por eso fue que tuvimos este, esta postergación porque iba a haber mucha aglomeración, sobre todo con las personas de la tercera edad, porque se les paga siempre el primer día hábil del siguiente mes. Pero como cayó feriado el primero, lo trajimos al 30, por lo tanto se tuvo que pagar al 30, por eso se suspendió. Van a ser cuatro días donde puede haber una cierta aglomeración, por eso pedimos paciencia estos cuatro días que son martes, miércoles, jueves y viernes, porque en el mismo decreto que está el tema que va a ser de acuerdo a las condiciones del coronavirus en cada departamento, en cada municipio, también se está abriendo, la se está abriendo el funcionamiento de los bancos a las ocho horas. Por lo tanto, también la misma cantidad de instituciones que en este momento están atendiendo 250 mil pagos, van a poder hacer más pagos porque aumentan las horas de trabajo. En este momento trabajamos de 7 a 12 del día y ahora a partir del lunes próximo, del lunes 11, los bancos van a trabajar de 7 a 15. Por lo tanto, va a haber mucho más espacio para que la gente pueda ir y evitar este tema del eh, mantener el distanciamiento social. Ministro, Red 1 pagar desde junio o seis meses después de que se termine la cuarentena? Lo que se ha quedado establecido primero era de abril, mayo y junio y después ante el reclamo que hubo se hizo marzo, abril y mayo. Por lo tanto, cada banco ha ido reprogramando y su reprogramación va hasta junio. La ley establece claramente hasta 180 días, pero en este caso los 90 es lo que se determinó en el decreto reglamentario para esta situación de los diferimientos de pago de crédito. Jim Calizaya de la Red uno Ministro, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las provincias sobre el pago también de este bono universal? Y muchos de ellos también, de la gente de campo hablamos, no tenían carnet de identidad. ¿Se estaría coordinando un trabajo con CEGIP para poder eh, darles un carnet y que estas personas puedan también cobrar este bono? Gracias. A ver, en las provincias lo que estamos haciendo, ya se ha firmado con las Fuerzas Armadas un convenio para poder pagar todo lo que se refiere a los eh, distintos, distintos bonos, eso vamos a ir directamente. Y tiene que tener algún documento que certifique y en provincias también puede haber si tiene la, la, la libreta de servicio militar, el brevet para manejar se puede pagar y de esa manera creemos nosotros sí hay que acreditar algún documento que pueda garantizar lo que la la identificación de la persona. La última, cadena. Luis Guerrero de Cadena en vivo ministro eh, la pregunta es la consulta es la siguiente eh, a partir de la próxima semana, entonces, estamos hablando ya de un horario más flexibilizado en el tema de las entidades financieras. Eh, ¿Se va a flexibilizar algunas otras entidades financieras? ¿También abrirán las sucursales, tomando en cuenta que hay muy pocas las que están abiertas? Y, bueno, ¿cómo se va a hacer para aquellas personas de la tercera edad que no pueden acudir eh, a las entidades financieras tomando en cuenta su estado de, de salud? A ver, eh, ampliamos el tema de los de los horarios, y básicamente lo que vamos a hacer a partir de ahí, todos los servicios de banca están funcionando. De 1.800 agencias que se tienen a nivel nacional, estaban funcionando aproximadamente 1.500. Algunas efectivamente en algunas provincias o en algunos municipios alejados, los bancos replegaron a su personal y eso fue lo que dio lugar a que en algunos lugares no exista este servicio, pero se están ampliando y aquellos lugares donde no está abierta una agencia y esperemos que la próxima semana van a estar todas y también van a ir apoyadas por el pago que van a hacer las Fuerzas Armadas y por otra parte también vamos a tener las brigadas móviles que está haciendo el Banco Unión también para poder pagar. Para las personas de la tercera edad, y sobre todo para los discapacitados que tengan una incapacidad grave o muy grave y no puedan caminar, lo que único que tienen que hacer se está haciendo un sistema especial de lo que es el pago en el hogar. Por lo tanto, y en caso de que ese discapacitado no pueda moverse o también una persona de la tercera edad puede delegar a un familiar para hacer la cobranza en cualquiera de las agencias. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno es tratar de flexibilizar todas las medidas y que no hayan trabas para que toda la población pueda tener este bono. Y quiero decirles que de acuerdo a los datos que tenemos ahora, estaríamos bordeando los 8 millones y medio de beneficiarios cuando terminemos de pagar todos los, eh, todo lo que se refiere a bonos y vamos a tener en edad escolar, vamos a tener de 18 años en adelante y también vamos a tener la posibilidad de tener una base de datos real para cualquier política pública que se quiera implementar para más adelante, tener esta base de datos que es la que va a orientar también futuras planificaciones. Muchas gracias. Comandante. Gracias.